PANTEC, Bachillerato en Nuevas Tecnologías, Academia Más, Calendario 1, 2022, Colegio de Bachilleres, PANTEC, Convocatoria COMIPEMS 2022, Ceneval, iniciamos. El calendario empieza en diciembre de 2021 con la convocatoria. Levanté, Comifems y Ceneval. Las fechas son 15 y 16 de septiembre del 2021, va a salir la convocatoria. Las inscripciones abiertas a partir del día 3 al 15 de enero del 2022. Curso Colbach, Ceneval y Comifems.